¿Qué ¡Ya Cárcel para vacío vacío. ¿Estás loco? Si sale ahora sería un escándalo. ¿Quién es la superes? Déme, déme tranquila por favor. ¡Vete! Déjala, Antonio. Auxilio. ¡No, Tú eres la elegida. Caíste, super! Caíste. Eva no va a acabar con lo mismo. Usa tu poder, Armonía.